El pedo, papá. Todo bien, ya sabes. Chingo de chamba, güey. Pero chido, chido. Nada más que ya sabes la magia que tengo de cambiar de número cada seis meses, güey. Dije, nada, no, déjale aviso a este güey que ahora es el mío. Sí, carnal, de hecho, te iba a buscar, güey. Pues para ver si podemos hacer algo más, güey. No sé si un par más. Como antes de tiempo, ahorita tengo yo bastante tiempo. Entonces, pues podríamos programarnos, güey qué te parece. Oye, ¿has podido checar algo de, de los beats, güey? igual. También se me hace que mañana te paso la selección de los beats que me habías mandado. vamos o sea, con cuáles he estado cambiando Y ahí tengo unas ideas con otros, güey. Es que me gustan unos que son como el puro sample. Que creo que pueden también servir para otras cosillas, güey. Ayer vi la Kika y le enseñé las nuevas rolitas, güey. Entonces nada más la estoy puliendo para que salgan bien, güey. Y también dijo que está entusiasmado. Se, se niega a que regrese a trabajar, güey. Dice que me dijo un rato este pedo. Ya ves que ese, güey, acá el de mamá. Pinches bits tres cuartos ese pedo, wey. Entonces, me acuerdo practicar ciertas cosas con ellos, güey. Me no explorar mejor el texto, ¿no? Como conocer más los alcances. Y es lo que estoy haciendo ahorita, güey. Para la hora de grabarlos ya tenerlos al pedo, güey. No andar ahí leyendo una chingada. Por ejemplo, aquí son 24, creo, güey. A lo mejor dos bloques de 16 barras. Pueden estar chidos, no o sé, sea, ahí muy bien. E igual también, pues ya sabes, pizza estructuras ya como muy convencionales, ¿no? De dos, dos estrofas y un coro y ese pedo A lo mejor podemos in innovar en algo más, no sé, güey Oye, güey, ¿qué pedo? Pues si empieza el rollo, güey, de caer este Pues ya estás chambeando, ¿verdad? Igual un fin de semana, güey Pero para que no veas que se me ha olvidado, va, que queda de lado pues mira, la neta, estoy pensando entre cuatro días y una semana como máximo, güey. Eh... Ahorita estoy esperando que Quique me confirme qué pedo, porque creo que le van a dar como unos días en su jale o un puente, no sé qué pedo me mencionó. Pues a ver si quiere, si se va conmigo, güey. Si no, pues me voy yo solo. Va a ser de miércoles a martes, güey. Como quiero ahorita que queden que los vuelos, igual pues si regresarme el lunes en la noche me sale mil bolas menos, pues me vengo el lunes en la noche, güey. Este, pero por ahí, güey, como de miércoles a lunes o martes. Wey. De hecho vi que estaban casi el mismo precio en vivo que en Aeroméxico, entonces salgo bien.